Ya son 20, y aquí sigo Hola, soy Fateskuru, este es mi estamos aquí en el de la asociación de Raval de Yoga, y nada, queremos mandar un saludo para que el día 29 de septiembre todo el mundo venga a los barrios a la TN, de 8 de la noche a 2 de la noche, el donativo es a partir de 6 euros, estamos en tiempos difíciles. Vamos a ver mucha música rap, vamos a tener a Demo, a DJ vamos como están nosotros, el X, Sutra de Salamanca, de Calle, Deluxe, Machine Loop, un montón de grupazos buenísimos. nada, que os animéis a venir, que va a ser un festivalón. ¿no? Y lo más importante, en estos tiempos que corren vamos a ser muy solidarios con este proyecto, que es ya curándose con los jóvenes de trabajo. Desde aquí un saludo muy grande, y esperamos allá a todos, vamos a armar la... no! Patísima, el festival vez. está garantizado, ya sabéis, 29 de septiembre en el Teatro del Ateneo, en Los Ahí estamos, estaremos el y yo, un montón de grupos que ya les salgo de aquí. Nos esperamos, familia, que vengáis, que hay que ser solidarios, Hay que apoyar, hay que apoyar. Hay que apoyar la causa. ¡Un saludo! Si estás ausente, si no encuentras un ambiente, que te arrastre la <risa> corriente